Hola a todos hemos visto en otro vídeo cómo podemos configurar Word ¿vale? las opciones con las que arranca nuestro Word y vamos a ver en este caso en este vídeo cómo podemos configurar el tipo de letra ¿vale? la tipografía con la que arranca nuestro Word. Sabéis ya que la tipografía en inicio pestaña de inicio aquí en fuente podemos cambiarla ¿vale? tenemos muchas opciones tenemos ese acceso rápido también control mayúsculas más F para cambiar la fuente, el tipo de letra y yo puedo haciendo clic cambiar el texto que yo tenga por la fuente que vemos aquí. ¿Vale? Estas son las más utilizadas, las que están aquí arriba pero yo puedo coger de entre muchas fuentes. Bueno, Lo que queremos hacer en este vídeo es enseñar cómo yo puedo cambiar la fuente predeterminada para eso vamos a este botón situado al lado de la palabra fuente, hacemos clic y directamente nos aparece esta ventana, con lo que tenemos ahora, eso es, ecuerpo, es veis que ahí arriba también pone cuerpo, es la letra Calibri, normal y a tamaño 11. Yo puedo cambiar el tipo de letra, eligiendo cualquiera de estas, y su estilo y tamaño. Aquí abajo nos va a aparecer una previsualización de cómo nos va a quedar, es decir, si yo hago clic en esta letra, me quedaría así de esa forma. Por ejemplo, vamos a coger esa letra y además la vamos a poner, por ejemplo, en cursiva y un cuerpo más grande vale, cuerpo 12 agujados 93 cursiva damos aquí a predeterminar le podemos poner otro tipo de características o defectos de que ¿vale? sean versales, que tenga contorno ¿vale? que tenga sombra que esté escrito solo en contorno, en relieve vale. vamos a dejarlo así para verla bien damos aquí a predeterminar le decimos que sí que nos lo aplique Y fijaros en mi documento, ya se ha cambiado así pero no solo eso, ahora cuando ya abra un documento, este lo voy a cerrar y voy a abrir uno nuevo vamos a dar uno nuevo documento en blanco y efectivamente el documento cuando yo creo uno nuevo ya me viene con ese tipo de letra y ese tamaño vale, y en cursiva como yo lo había configurado Si voy a la pestaña de configuración de las fuentes, efectivamente me aparece con lo último que yo había puesto. Bueno, pues es así de sencillo configurar un tipo de letra para todos nuestros documentos. Además del tipo de letra, yo puedo poner el espacio entre caracteres, ¿veis? Puedo configurar ese tipo de cosas y el interetraje para las fuentes. Bueno, pues esto es todo. Si tenéis alguna duda, eh, la podéis poner debajo del vídeo, si os ha gustado marcar el like con el dedo hacia arriba, suscribiros al canal para estar siempre informados, podéis haceros también seguidores del Twitter y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias a todos, hasta otra.